del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. San Lucas 22 Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual...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 Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque...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 y os sentéis en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor,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 Y él les dijo, basta. Salió y se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre,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 ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Entonces, uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó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 y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio, y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo, También este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, Mujer, no le conozco. Un poco después viéndole otro dijo tú también eres de ellos y pedro dijo hombre no lo soy como una hora después otro afirmó diciendo verdaderamente también éste estaba con él porque es galileo y pedro dijo hombre no sé lo que dices y enseguida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 Los hombres que vigilaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo... <risa> "¡Profetiza! ¿Quién es el que te golpeó? <risa> y le insultaban diciéndole muchas otras cosas. Cuando se hizo de día, se juntaron los ancianos del pueblo los principales sacerdotes y los escribas. Y le llevaron al concilio, diciendo, ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Les dijo, Si os lo digo, no creeréis. Y también si os pregunto, ni me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos. Luego,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 no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos, y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera atrás de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué,